Eso. ¿Qué están pasando? Mira si los matas. Te da hierro, te dan hierro. Si los matas, te dan hierro, necesito hierro. ¡Hierro, hierro! ¡Hierro, hierro! Bueno, pues voy a hacerlo, Mira, voy a matar a uno, voy a matar a uno. A ver, madera. Bien, por aquí. Vale. Tenemos un montón de. Vale, vida, vale. A ver. Por aquí, espérate, por aquí, porque vamos a vivir muchas aventuras, ¿eh? Espera un sí, momento. Espera. ¿Qué Adrián. Supervivencia, claro. Te perdiste, Adrián, te perdiste. ¡No, me perdí! ¿Ah? Ahí? No Yo tengo madera. Pues yo sí tengo madera. están tan creativo! A ver, ya están sorprendidas Bueno, pues ahora voy a hacer las maderas que voy a hacer. A ver, rompo... ¡Bien! ¿Y ¡Hierro! ¡Y dos de hierro! De hierro? Tres, y hierro. Y... ¡Tres de hierro! ¡Tres de hierro! A ver, pongo aquí. Pero porque que necesito vaya. 20. Porque necesito 20. Necesito 20. Eh, nos quitamos los zapatos. Vale. Un montón de hielo. Un montón de hielo. Que a ver, no. por aquí. Para hacer una casa de hierro. Son las más Que nadie puede entrar. Puedes hacer una puerta de hierro. Y nadie puede entrar. Además, eh, es en rico. este mundo no vamos a hacer casas. Por lo en este mundo no vamos a hacer casas. Vamos a hacer algo. Que no. Que no vamos. a ¡Qué hacer? La ¿Quién, la ¿Quién, la ¿Quién quiere calabazas? Yo, pero oh, no yeah. os veo. Yeah. Espera, antes si he visto el nombre. A ver, ¿para qué estáis vosotros? Ni idea. Ni idea, es que tú te has perdido. Bueno, ajustes creativos. Yeah. Bueno, pues. Espérate, lo... necesito antorcha para, para que tú lo ilumines, ¿vale? A ver. Bien, por aquí. A ver, Bueno, que... pues aquí, antorchas. Antochas, ¿Ves unas antochas. No me vea el nombre. De... Ahí está, ahí ahí! Ahí está, ahí está. muy cerca, está muy cerca. Ven, ahí. He puesto la antocha. Aquí estoy. ¿Detrás tuya? No, que chaval, que tiene el cielo. Ven, sígueme. Bueno, vale. Pero, pero tengo que poner. destruir la bueno, un momento Vale, vale, espérate cosa. Voy a iluminar el sitio Sitio il, il, il, il, iluminado por antorchas, muy bien ¿esto? Espérate lo, lo voy a destruir primero A ver, esto igual por aquí Bueno, goles de hielo que te dan bueno, de hielo Oye, alguien tiene una calabaza? ¿Ya no, no tengo. Aquí hay calabazas, sí. ¿no? Bueno, pues. Una para mí. A ver. Para mí, una. Para ti, otra. Y aquí. Pero, hay? espera. Tengo dos de calabaza. No, yo tengo dos calabazas. Tengo dos calabazas. Bueno. A ver. Va a yo a un gol. A ver, viviendo de aventuras escuchar no me, pero necesito aquí oh, oh, oh, una calabaza justa aquí en donde estoy aquí en medio pero pero no de esas calabazas otras diferentes vale vale sí que voy a coger una y por, que... por qué quieres las calabazas para hacer uno... que lo quieres espera mejor lo voy a poner en el Bueno, para bueno. pues... ¡Yo quiero hierro, por favor! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un goleño! yo. ¡El, ¿Sí? el hierro. ¡No tengo hierro! No? ¡Sí, el hilo de hierro. ¿Me vas? ¿Me, ¿Me lo vas? ¡Ah, solo lleva uno el alto! ¡Ah, no! Esto estamos el Solo era para ayudarlo. ¡Espera! ¿En dónde estamos? ¡Ah, allí, allí! Pero ¡Bueno! ¡Espera! ¿En dónde íbamos a invocar el... el... Es lo único que íbamos a hacer! Espera, espera, espera, espera. Ahora. ¡Muy bien! ¡En, ¿En la hora hora? Hora? Boca. Espera. ¿Qué es esto? ¡Yerno! Ven Yerno! Venid conmigo. Ya está Venid conmigo. Ah, ahí está eso. Bueno. ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy, Galeón. ¿Dónde estoy ah. yo ahí? Bueno, a ver. Voy a iluminar el sitio este. Sí, yo allí. Ay, la Ahí está. Está bien aquí. Y vino todas las antorchas. Voy Venga, ahora ponemos manos y. Le soy yo. Dónde está. ¡Oh, corre! ¿Qué pasa? Aquí tenemos invocado otro golem de hierro. Yo quiero, yo quiero yo no, a mí no me hace falta, era para ti porque a mí ya pero no yo tengo hierro igual y pero... tengo no, muchos hierros pero no puedo ponerlo para hacer una espada de hierro ya estamos en el... Pues no, no, no, no, no, no, no, no, iba a ayudar, él Bueno, pues, ¿me, me das una espada de hierro? Yo tengo el que puedo hacer una calabaza iluminada. Eh, eh, eh ¿me das un hierro? ¿La el, el espada de hierro? Bueno, chicos. No, esto es una espada de piedra. Vale, vale. pues, la espada de piedra. Una, dos, tres, Es que... Toma la espada de piedra. Gracias. Vale, ya tengo la espada. A ver... Bien, toda era una prueba. Bueno, pues vamos a vivir aventuras. ¡Oh! Toma esto para la ballena Bueno, pues como iba diciendo tengo una espada, pero me falta una flecha Juan, cuando hay es que ¡Llevo una mesa de trabajo! ¡Vale! A ver, ¿dónde está? Ah, vale, está aquí. Bueno, de ¡Para, para, para aquí Porque, porque... porque. Oh, les... no. Una armadura. Un pistón feliz, pistón feliz, pistón. Bueno, ¿por qué no puedo hacer esto? Bueno, no lo voy a.. ¿Lo ve? A... ¡Y no lo creo esto! ¡Y no lo, lo espera, espera, espera, espera! espera que te he pillado? Bueno, lo voy a poner aquí. No puedes hacer ninguna Necesitas tres de madera Y tres lanas Y tú no llevas lanas Porque tengo madera Ahora un copato Ya me ha caído, le ha caído Tengo hambre ¡Aquí hay Tengo hambre ¡Oh! ¡Serno de la vista! ¡Serno de la vista! ¡Sí o sí. ay! ¡Ay, ay! ay. Por cierto, si lo cocinamos... ¡ompa! son buenos. ¿Me das uno? ¿Y qué son eh, buenos? Antes no tengo que cocinar.